Hablando con Jesús, podcast. Hola, mis hermanos, ¿qué en la Gloria, aquí en Hablando con Jesús, podcast. Siempre André, en la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Siempre agradeciéndole por otro domingo más, por otra otro mensaje otro mensaje más, la nueva, nueva terreno a los cielos agradeciéndole al Señor porque pudimos abrir nuestros ojos hoy y decirle gracias Señor porque tú eres hermoso, maravilloso, Padre Celestial aquellos que nos escuchan en las diferentes ciudades, países gracias al Señor porque esta mensaje está llegando como siempre lo digo, no somos cantidad, pero somos calidad y esa calidad está recibiendo estas buenas nubes de reino en los cielos y ya cuando venga nuestro amado Rey en las nubes iremos con él gozosos y, y, y diremos, Señor, eh, no estuvimos al 100% Señor, pero hicimos lo imposible, Señor, para agradarte, glorificarte, Señor, y ser ese instrumento para dar las buenas nuevas del a los cielos. Y es por eso que el Señor en, esta, en este domingo, en esta emisión, Hablando con Jesús Podcast, nos pone una emisión maravillosa que habla la línea de asesoría de reino de los cielos ese es el título línea de asesoría del reino de los cielos hay una línea especial mis hermanos de cristianos en la gloria de aquí hablando con jesús que el señor nos quiere decir que hay una línea especial y esa línea especial hoy te la vamos a decir la vamos a, a compartir con cada uno de vosotros porque siempre queremos darle la gloria la honra y el poder a nuestro rey como siempre agradeciéndolo por todo lo que hace en nuestras vidas cada día transformándonos que nos falta demasiado, claro que sí, tú dirás, me falta mucho, claro que te falta dem demasiado, pero pon, ponlo de esta manera, lo que ha hecho el Señor en tu vida, desde, lo que, lo, desde que lo conociste, comienza a devolver el, la película un poco, y vas a ver la transformación que ha hecho en ti, ya no eres la misma, no eres el mismo, y ese es el gozo del Señor, que nos estamos dejando transformar, que eres el gran alfarero que realmente está como lo llama el título, línea de asesoría del Reino de los cielos asistimos a esa línea de asesoría esa línea de asesoría que muchas veces que tú necesitas algo de tu banco de tu médico para llamar, para sacar una asesoría entonces esa línea de asesoría del Reino de los cielos te quiere invitar a que realmente la uses en el nombre poderoso en su nombre de Jesucristo y es por eso que el Señor y en esta emisión como siempre lo digo nunca ¿no? me voy a cansar de decirlo quiere hablar más profundo en nuestros corazones porque estamos en la gloria para hablar del Señor una emisión maravillosa porque mira lo que dice atrás Dios es bueno Dios es maravilloso y Él es perfecto Él es omnipresente, unisciente y le damos la gloria y la honra al Señor porque nos ha escogido nos ha escogido para qué? para que seamos luz en las Él en el mundo y es por eso que el Señor le pedimos cada día que cuando se acaban nuestras fuerzas Él comience poniendo de sus fuerzas y para que seguir en esta lucha en este mundo que hay demasiada tentación hay demasiada maldad y lo que el mundo, lo que el enemigo quiere es que también retrocedemos, pero ya con Cristo Jesús te lo digo mi hermano, mi hermana de cristianos en la gloria o de donde tú nos estés viendo que cuando ya conoces a Cristo tú no te quieres devolver cuando conoces a Cristo cuando comienzas a asistir a esta línea de asesoría del Reino de los Cielos, créemelo que la atención, los beneficios que tú recibes son incomparables. Tú puedes decir, pero en el mundo puedo recibir, no, el mundo es temporal, pero lo que el Señor te, te va a ofrecer y te está ofreciendo y lo que hizo por ti y dio a su hijo es mucho más que lo que el mundo te puede ofrecer. Y es por eso que en este hablando con sus podcast mis hermanos de cristianos en la gloria el Señor no lleva a Mateo 6, capítulo, uh, versículo 6, una vez más, capítulo 6, versículo 6 de, de Evangelio de San Mateo, que aquí nos habla de que Jesús y la oración, esa es la línea, es la línea de asesoría del reino de los cielos. Y la palabra dice, mis hermanos de, de aquí, hablando con Jesús podcast más tú cuando ores, entra en tu aposento, ese aposento es en tu lugar en secreto, y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Qué maravillosa palabra que comenzamos hoy en el Evangelio de San Mateo, versículo 6, capítulo 6, que el Señor me dice, mira, simple, la línea de asesoría es tu oración, la línea de asesoría es realmente que tú me busques de qué, que siempre lo hemos hablado, claro que sí, te lo respondiste muy bien, con todo tu corazón es lo que quiera el Señor en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú estés mirando en esta, visión, esta emisión, también la estás escuchando porque estamos en la Gloria Radio, siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Rey. Y es algo maravilloso que el Señor nos trae, mis hermanos, que más cuando, eh, cuando dice en el Evangelio de uh, San Mateo, en el versículo 6 del capítulo 6, más tú cuando ores que esa oración sea realmente genuina, que sea realmente honesta eh, entra a tu aposenta a tu aposento, no seas como los hipócritas o los, te acuerdas cuando el Señor dice a los fariseos o re, los republicanos que querían hacerse sentir, yo oro yo soy, yo tengo la no sé qué, Dios no los va a escuchar, no, aquí el Señor está diciendo cuando ores, entra a tu aposento, entra en ese lugar secreto donde tú puedas estar y cierra la puerta en ese lugar que únicamente tú tienes ese tú a tú con el Señor una vez más el único intermediario que nosotros debemos de tener para con el Padre quien es Cristo Jesús porque lo hemos hablado en diferentes emisiones porque él es el camino la verdad y la vida y la verdad y el camino en la verdad y la vida es que todo lo que pidamos al Padre lo pidamos a, a través de quién de él de Cristo Jesús y es lo que quiere decir el Señor Ora a tu padre que están en secreto Ora a tu padre que nadie sepa porque mira que cuando tú oras haces lo que dice en el evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 6 la recompensa es grande el Señor no te va a dejar en vergüenza si tú lo haces con honestidad y no lo estás pidiendo con interés créemelo que esa oración va a llegar como en la oración de Daniel las peticiones de Daniel eran escuchadas, se tardaban porque ¿por porque el Señor estaba haciendo algo sobrenatural y estaba respondiendo a oraciones que eran que honestas de corazón en el nombre poderoso de Jesucristo y es lo que está pasando contigo también tú dices por qué esa oración por qué esa línea de asesoría yo la veo como que pum pum pum cuando está ocupado pa pa pa pa pa, pa. no no no está ocupada el Señor te está escuchando pero el enemigo quiere maquinar en tu mente diciendo está ocupada no, no, no, ese Dios que tú dices de poder no te quiere contestar, claro que te, estás, eh, te, va, eh, te va a contestar en su tiempo en su momento, y es por eso que a veces nosotros los mortales nos afanamos pero recuerda uh, que la misma palabra nos dice mis hermanos de cristianos en la gloria, aquí hablando con Jesús que en el mismo en evangelio de San Mateo en el capítulo 6 del versículo 33-34 que así que no, que no se afanéis por el día de mañana nos dice el Señor eh, porque, porque el día de mañana traerá su ¿qué? su afán, entonces por eso el Señor no está diciendo, más cuando, uh, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto, ¿quién lo va a ver únicamente? El padre, el padre te recompensará en público. ¿Cuántas veces tú has orado? ¿Cuántas veces has tenido esa línea de, de asesoría? Y, y, el Señor, y cuando tú con el tiempo o las semanas o los días tú dices, wow, mira lo que me llegó, esta bendición espiritual. Y de esa bendición espiritual me llegó algo maravilloso, me llegó un ascenso, me llegó eh, de pronto lo que le estaba pidiendo hace, hace mucho tiempo al Señor, esa, esa casa, eh, esa, ese cambio de, de temperamento. Ya no soy el mismo, no soy la misma. Tú dirás en el nombre del Poderoso Jesucristo. Y es por eso que el Señor en esta mañana, aquí en hablando con Jesús papcos en esta tarde o en esta noche, en el momento que tú nos veas, nos escuches, eh, siempre agradecen al Señor, siempre tenés esa línea de asesoría, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Nunca va a estar ocupada, te lo digo. Si entra una vez más esa máquina de, de, del enemigo diciéndote, no, está ocupada, no te vamos a atender. O a veces esas líneas que se quieren eh, como que quieren hacer como aquí le hicimos en Colombia, hacer unas chuzadas, quieren uh, inter, uh, interferir esa llamada de esa oración, uh, de esa línea de asesoría que quieren meterse ahí y decir, esta línea está ocupada por favor, llámenos más, no si comienza, comienza a reprender porque el Señor te ha da dado autoridad y porte esa armadura de Dios, porque el Señor te ha dado esa autoridad de reprender toda máquina, toda cosa que quiere perturbar esa línea de, asesor de asesoría del reino de los cielos y es por eso que el Señor te está invitando, mis hermanos de Cristo, en la gloria. Como lo dice una vez más Mateo, capítulo 6, versículo 6, que, que, eh, que entra a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, ora en él, ora, ora, cuídele, cuídele. El Señor te está escuchando, pero las respuestas van a ser a su momento, a su tiempo. Pero, pero hoy vemos desafortunadamente, yo no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría quiere lo material la plata, la casa y todo eso pero no quieren una vida eterna entonces mis hermanos Dios te va a dar lo que tú necesitas Dios te va a dar lo que realmente él vea que sea beneficiario para ti por eso esa línea de, de asesoría te va a dar como cuando una vez más tú llamas a sacar una cita la disponibilidad que tú, a ti sea mejor entonces tú dices por la mañana o por la tarde entonces te voy a decir por la mañana, listo, tenemos estos cupos. Y así es lo mismo con el Señor. Tengo estas bendiciones, pero lo que me estás, lo otro que me estás pidiendo no te lo voy a dar. ¿Por qué no? Porque es perder tu alma, es perder tu vida. Y yo te quiero para una vida eterna, porque el propósito que, voy a come que comencé contigo lo voy a terminar dice el Señor en el nombre poderoso Jesucristo y por eso es ese mismo evangelio eh, de San Mateo capítulo 1 versículo 35 que aquí también nos habla que Jesús recurre, eh, recorre a Galilea predicándonos nos dice levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto allí oraba el ejemplo de ejemplos, mira lo que hacía siempre se apartaba siempre tenía sus doce Siempre tenía sus siete, siempre tenía sus tres, sus dos, su uno. No contaba, y siempre estuvo, Hubo momentos que estuvo solo. Momentos para orar con, con, con quien, con el nuestro Padre Celestial. Hay momentos de orar en pareja, hay momentos de orar solos, hay momentos de orar en familia, hay momentos de orar en congregación, hay momentos de orar como nación, hay momentos de orar como el todo el mundo entero. Por eso, mis hermanos que estamos en la gloria, el Señor te está diciendo, conéctate en esta línea de asesoría, que yo te voy a asesorar. Te voy a decir qué te conviene, qué no te conviene. Vas a escuchar mi voz. Vas a entender cuando leas mi palabra. Vas a poder escrudillarla, profundizarla. Porque tú me estás pidiendo sabiduría, de esa sabiduría te estoy dando más. Y de esa fe que me estás pidiendo te voy a dar más. Por eso la misma palabra, mis hermanos, en Jeremías 33, 3, dice, clama a mí, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes. Y lo que quiere que el Señor a darte conocer en esta línea de asesoría, hacerte conocer cosas grandes, maravillosas, en el nombre poderoso de Jesucristo, de su Hijo. Se dio a su Hijo por nuestra salvación, que por un hombre pecamos, pero por otro hemos sido salvos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y por eso le leamos, te damos la gloria y la honra y el poder amado Señor. te damos gracias Señor porque tú eres perfecto, tú eres maravilloso Señor, tú eres misericordioso Señor. Y de esa gracia que estamos recibiendo, estamos repartiendo esa gracia Señor porque de... no la merecemos, no la merecemos mis hermanos. Y por eso en esta línea de asesoría, cuando tú comiences a asistir a esa asesoría del reino de los cielos, todo va a ser diferente. Va a haber un cambio, va a haber una transformación en tu vida en el nombre poderoso Jesucristo. Muchas veces no la vas a ver en dos días, tres días, cuatro días, ¿no? Puede tardar meses. Ya depende de si estás escuchando a esa línea de asesoría. ¿Qué debes hacer o qué no debes hacer en el nombre poderoso de Jesucristo? Ya cuando eh, el Señor te dice qué hacer o qué no hacer, y si tú comienzas a, a tomar tus propias decisiones, mis hermanos de cristianos en la gloria, aquí en hablando con Jesús Podcast, ya pues al Señor es un caballero, es, él, te ha, él te ha dado ese libro albedrío. Él te dice, bueno, tú quieres escoger esto, Eso. yo te he dado ese libro albedrío. Pero, te ha, pero van a haber consecuencias, te lo, te lo advierto. En esa línea de asesoría te está diciendo, van a haber consecuencias de tus actos. Van a haber consecuencias de lo que tú lo que vayas a hacer. Entonces haz como el ejemplo de ejemplos. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Apártate por un momento, ora, busca al Señor que esa línea de asesoría tú seas hablando con el Señor, escuchando al Señor pero tú dices, no lo he escuchado pero ese sentir, esos pensamientos es el Señor hablando, te dice eh, como te llames, no hagas esto no hagas aquello, esto, te, esto sí a veces el Señor te puede llevar depende de tu nivel espiritual que quieras llegar porque el que quiera más se la va a demandar, pero si quieres algo simple, bueno te voy a dar lo más simple porque es lo que tú quieres entre más coronas tú quieras el Señor te va a dar coronas de la vida, de justicia, mucho más, la que, lo que tú quieras. Entonces el Señor está, está diciéndote, ¿tú quieres más? Sí, se te va a demandar más. Toma la responsabilidad, pero se te va a demandar más en el nombre poderoso de Jesucristo. Recuerda que la oración es una forma de... es una forma y uh, principales... Principales, mis hermanos de Cristo son la gloria y la fe que conquista, desarrollar una intimidad con Dios. Esa, esa forma principal de desarrollar la, la intimidad con Dios es, en esta oración debe ser, una vez más, honesta, perfecta, de, sin, sin ningún interés. El único, el único interés es que, que cada día tú seas mejor, que seas eh, haciendo la voluntad del Señor, no haciendo tu propia voluntad. Y la oración de un justo, ¿qué, qué pasa? Es justo y eficaz. Una vez más, aquí los hablas en Santiago 5, 16. Esa oración del justo siempre va, te va a edificar, siempre te va a hacer a poderosa, a ser mejor. Y va a haber una transformación en ti. Muchas veces, a veces, hay muchas cosas que no notamos, pero el Señor está actuando en nuestras vidas, en el nombre poderoso de su nombre. Siempre agradecele, siempre dale la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Porque Él se la merece, mis hermanos cristianos en la gloria. Un punto muy importante que nos pone el Señor es una de las armas principales del creyente en, G en Cristo Jesús. La oración es, es el arma poderosa. Por eso la oración es esta línea directa de asesoría al reino de los cielos. Esa oración te conecta. Esa oración te libera. Esa oración te lleva a lo sobrenatural. Y es por eso, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente de aquí hablando con Jesús, que cada día debes de llenarte más de su presencia, debes de llenarte cada día más de Dios y siempre ande la gloria, y la honra y el poder a nuestro reino. Yo sé que tú dirás, hmm, fallo, claro que sí. Y a veces me desconecto de esa línea de asesoría del reino de los cielos. Bueno, pero el Señor recuerda esto, que te da un día de vida. Que te ha dado la oportunidad de abrir tus ojos, la oportunidad de decir que aquí estoy, te estoy escuchando. Y, pero no tienes que, pres eh, que presionar un presiona el número uno, presiona el número dos, presiona el número tres o el número cuatro. No. Habla directamente conmigo. Directamente comienzas a tener esa oración y yo te voy a contestar y te va a decir hijita, hijito estoy contigo he visto tu aflicción he visto, he visto tu tristeza, he visto por lo que estás pasando sé que el enemigo quiere desviarte quiere tentarte pero tus fuerzas, tu voluntad a esa línea de asesoría han hecho que yo esté más en ti, porque tú quieres que yo, que mi Santo Espíritu more más en ti, y que seas transformado, transformado en realmente en ese hombre o mujer nueva, para que estés en una eternidad con mi Hijo, te dice el Padre. Y es por eso que, una vez más, que esa, que esa oración de ese justo, que esa oración que te edifica, que te pone eficaz, que te pone mejor cada día, debe ser. El pan de cada día tuyo. Ese desayuno, ese almuerzo, eh, esa cena, esas onces. Y si tú picas todos los días comie, eh, todo el día comiendo eh, con, eh, con sus cositas, que sea algo parecido que en esa oración. Siempre hablando con el Padre. Él nunca te va a dejar avergonzada, avergonzado en el nombre poderoso de Jesucristo que el Señor sea tomando el control de nuestras vidas, Señor, sea tomando el control en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que todo el Señor, toda cosa que quiera ser el devorador, Señor, sea reprendido en el nombre poderoso de Jesucristo, tener, con esa sangre preciosa, Señor, estamos asistiendo a esa línea de asesoría que eres tú, Señor, que tu Santo Espíritu mora en nosotros, Señor, que tu Hijo Jesucristo pagó ese precio, y por ese precio estamos siendo salvos, Señor, pero recordemos que debemos ser es seguir unas reglas, seguir unas leyes entonces tú dices pero ¿cuáles son? ¿cuál es el primer mandamiento mis hermanos? amarás a Dios con, sobre todas las cosas y amar a Dios es amar a tu prójimo como a ti mismo amar a Dios es, es no robar amar a Dios es no desear la mujer del el prójimo amar a Dios es eh, no codiciarás los bienes ajenos Amar a Dios tipifica tantas cosas, mis hermanos que si, si tú dices que amas a Dios pero odias a tu enemigo No estás amando a Dios, Te no lo estás aborreciendo No estás haciendo nada Y esa oración no está siendo escuchada En el nombre poderoso de Jesucristo Te, eh, Reprendemos toda esa en el nombre de Jesucristo Y yo sé que el Señor está haciendo algo sobrenatural en tu vida Por eso, en esta línea de asesoría del reino de los cielos el Señor te está aconsejando, te está diciendo, haz esto, haz aquello. Esa aflicción que tenías ayer, hoy sientes que ya no la tienes, porque el Señor ya comenzó a orar en ti, o hace una semana, o meses, o semanas. Ya te sientes diferente, te sientes más descansada, más descansado. Y es por eso que el Señor te está diciendo, en esta línea de asesoría, que es la oración, sigue hablándome esa línea de asesoría no va a haber una cuenta que te va a llegar y te va a decir hablaste mucho conmigo no bienvenida sea porque esa cuenta ya la pagué esa cuenta de teléfono de esa oración yo ya la pagué esa cuenta yo mejor dicho antes de que tú me dijeras por qué pagaste ese precio por mí no me lo merece no yo dije no se lo merece y yo ya pago esa cuenta ya está yo le pagué esa factura, le envié, ya envié el pago. Para que no estés presente y te estén, te estén llegando sobrecargos. No no te voy a dar sobrecargos porque ya pagó el precio. Te Dice el señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Qué hermoso y maravilloso es el Señor en este hablando con sus podcasts mis hermanos, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso y siempre le damos la gloria y la honra al Señor a través de Cristianos en la Gloria Radio y también por Facebook y YouTube. Gracias, Señor, porque tú eres hermoso, maravilloso, Señor y tú nos permites dar estas buenas nuevas de rey en los cielos y darle siempre esa gloria y esa honra al Señor no únicamente uh, hablando sino tu forma de ser, de comportarte, tu forma de actuar, estás diciendo ay aquí hay un embajador, aquí hay algo diferente como lo he dicho en otras emisiones y es por eso que otro punto que nos pone el Señor y muy importante que orar es hablar con Dios compartirle nuestros anhelos, nuestras incertidumbres, nuestras alegrías. Esa línea directa al Señor quiere no únicamente escucharlas que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. No, Señor, me siento triste. Quita esa tristeza de aquí, de mí, por favor. Por favor, Señor. To, toma todas estas cargas todo, toma todos estos problemas, porque para Él son más llevados Él no puede llevar. Nosotros los mortales no podemos llevar. Entonces, hace tiempo lo entendí esas no son nuestras cargas oramos por nuestros familiares oramos por nuestros seres queridos oramos por aquellos compañeros de trabajo oramos por esas personas que están alrededor de nosotros y el Señor va a hacer la hora en ellos ¿cómo? no sabemos pero cargarnos, no podemos cargarnos porque si no, ¿qué? ¿qué va a pasar? vamos a terminar en un hospital porque Dios es bueno en esa línea de asesoría esa incertidumbre el Señor la está escuchando a mis hermanos la está escuchando aunque tú, no, aunque tú creas que no, la está escuchando. Y es muy importante y maravilloso que el Señor, que al escucharla, Él ya va, está comenzando a orar. Y cuando tú veas que, wow, ya, ya, ya no haciendo esto, mira lo que me está pasando. Mira esta puerta que se me abrió. Wow. Es porque el Señor está viendo que tú estás Acudiendo a esta línea de asesoría del reino de los cielos Qué maravilloso es el Señor Y únicamente Tú no te puedes estar quejando tampoco Dale tus eh, Cuéntale tus alegrías Sí, Señor, gracias pues Fue un día maravilloso Llovió mucho, pero rico, pa Como yo le digo, pa eh, Hizo sol, pero padre Había calor, pero chévere Gracias, Señor Me diste la oportunidad de ir a otros lugares Me diste la oportunidad de subirme un medio de transporte me empujaron, me jalonearon, pero no importa. Chévere, Señor. Aprendí algo. Y, eso, y hay que ver la, la parte positiva de todo. Aunque hay cosas negativas también. Pero el Señor también nos está dejando pasar ese proceso. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender de algo, mis hermanos. Necesitamos la gloria. ¿Qué será? No sé cuál será tu proceso. Como todo, Todos los procesos son diferentes. Pero el Señor está diciendo, aquí estoy. venme aquí. Mis, mis brazos están abiertos eh, mis, siéntate en mis rodillas te dice el Señor porque todo el que quiera entrar al reino de los cielos que, que sea como ese niño la inocencia de un niño pongámoslo hoy de 3, 4 años porque ya de 5, 6 lo que estamos viendo hoy en día es terrible mis hermanos. pero bueno oramos por esos niños en el nombre poderoso de Jesucristo Señor obra en esta juventud, obra en esos niños para celestial. Que tú seas tocando esas vidas, esas almas, Padre Celestial. Y si se están descargando, amado Padre, eh, yo sé, Señor, que tú, estabas, tú estás tomando el control de esas vidas, estás escuchando nuestras oraciones, Señor, Padre amado, yo sé, Señor, Padre Celestial, y tenemos la fe y la convicción, Señor, que, eh, que muchos serán convertidos a ti, amado, en el nombre, poderoso Jesucristo. Otro punto que nos pone el Señor, aquí está hablando con Jesús Podcast, mis hermanos, de Cristianos en la Gloria, Aquí de, uh, en, o, también en Cristianos en la Gloria Radio que nos escuchan, eh, saludos donde nos escuchan, bienvenidos. Comparte esta aplicación, compártela, compártela siempre. Eh, daré siempre esa gloria y la honra al Señor. Escucha música cristiana, baladas, en inglés, en español, todo tipo de, eh, de, de género de música eh, cristiana. Para siempre estés conectado con el Señor. En el nombre poderoso Poderoso Jesucristo. Mira aquí cuando oramos. Y siempre lo hemos hablado. Y nunca me voy a cansar de decirlo. De corazón podemos recibir el consuelo, la paz y el amor del Padre. Te lo repito. Cada vez que tú oras de corazón. Vas a recibir ese consuelo, esa paz y ese amor del Padre. Y cuando haces de todo corazón. Todo va a ser diferente. Cuando haces de todo de corazón, como comenzamos en Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 6, que si tú haces todo en secreto y tu padre ve que lo haces en secreto, te recompensará en público. Pero que esa recompensa en público, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, no seas no sea un interesado, una interesada, sino la hagas de corazón, de realmente exaltar al que te está recompensando en público en que tú no te vas a llevar el crédito el que él se va a llevar el crédito nadie más yo siempre digo que nuestro productor eh, el que hace la logística, nuestra producción el director de todo lo que estamos en la gloria eh, redes, radio, fundación es Cristo Jesús, se ora, se pide, Él direcciona y nos recompensa en qué, en público, para la gloria y la honra de Jesucristo, Él es el, mejor dicho, el dueño de todo esto, hoy estamos aquí, mañana, como dice, como lo decía alguien aquí en Colombia, en otro lugar de Siempre haciendo la voluntad del Señor. Siempre el Señor exaltando a los que realmente hacen una vez más una oración de corazón. Porque Él nos va a dar esa paz. Él nos va a dar ese amor. Él nos va a consolar, mis hermanos de cristianos, en la gloria. ¿Cuántos de vosotros necesitan amor? Levanta la mano. Paz, consuelo. Yo sé que muchos levantaron la mano. Y es lo que quiere el Señor, darte esa paz, ese amor, ese consuelo. Y es lo que tú necesitas buscar primero. Ese consuelo, ese amor, esa paz. Pero si tú buscas lo material, el dinero, pero no, muchas veces, y he conocido gente que tiene mucho dinero, mucho, pero son infelices, no tienen consuelo, no tienen paz, no tienen amor. Y me dicen, me siento solo, me siento triste. Ya a esos pocos que he podido hablarles, di, yo les digo: lo que tú tienes que conocer es a ese Dios vivo de poder. Ese Dios vivo de poder es mucho más de lo que tú tienes. No te pase como lo del lo, joven rico que el señor le dijo, bueno, he hecho todo esto. El señor le dice, le, le dice, vende lo que tú tienes y das a los pobres y sígueme. Ahí sí, cuando yo siempre le, y, y he compartido que hemos hablado, hemos hablado con mi esposa sobre unos temas aquí sobre Bogotá. Cuando tú le tocas el bolsillo a la gente, Ahí sí, mejor dicho, hay una transformación en todo. Cuando tú lo sacas de esa área de confort, que realmente los va les vas a cambiar la vida, ahí sí comienzan a buscar ese Dios vivo de poder. Y así le pasó al pueblo, uh, al pueblo de Israel cuando Dios comenzó a tocarles las, lo que más les dolía. Ahí sí, Dios, Dios, Dios, Dios, pues volvieron a sentir ese confort y se olvidaron de ese Dios. Vivo de poder que los bendecía, les daba de comer. Y es lo que vemos hoy en día. Prácticamente se repite la historia cada vez. Y es por eso que el Señor dice que esa relación sea genuina, que sea de corazón, que sea realmente esa línea de asesoría realmente sea... Eh, yo soy, el Señor dice, yo soy franco. Y yo sé cuando tú me mientes o no me mientes o cuando buscas por interés o no interés. Y es por eso que el Señor te está diciendo, sea honesto. Quieres paz, quieres consuelo, quieres amor, yo te lo doy. Bienvenido. Pero hay que cambiar muchos aspectos de tu vida. No puedes estar en el mundo y también, no puedes amar a dos dioses al mismo tiempo. Escoge al Dios del mundo o al Dios vivo y de poder. Al Dios que te va a transformar una vida. Al Dios que te va a llevar una vida eterna. Al Dios que dio a su Hijo por cada uno de, de nosotros. Al Dios que ha dejado su Santo Espíritu por, para, para que nos guíe, para que nos muestre la, la verdad y cada día esa verdad por mi parte me está haciendo libre. y cada día hay transformación y como siempre lo digo que me falta, claro que sí me falta demasiado pero yo he sentido y he visto y me miro al espejo y dice yo ya no soy el mismo de ayer ni el del mes pasado siento cambios en mi vida siento una transformación es porque estoy dejando que ese Dios vivo de poder realmente obre en mí, mis hermanos. Y es lo que el Señor pide a cada uno de vosotros, que, que, que tú te dejes transformar, que tú te dejes realmente llevar por la presencia del Santo Espíritu. Y por eso en Efesios capítulo 6, versículo 18 te dice, Oren en el Espíritu en todo momento, con, con peticiones y ruegos, Manténganse alerta y, per y perseveren en oración por todos los santos. Si ve que el Señor, nos el Pablo le decía a la iglesia de Éfeso: Oren sin cesar, oren en el espíritu, no oren en la carne. No decía oren en la carne, no oren en el espíritu porque Dios es espíritu. Y aquellos que son y, y, y tales adoradores, busca el Señor que la ore en el espíritu. ¿Y en qué? Y en verdad. Es lo que quiere el Señor, iglesia. Y esa, es, y esa es la línea de asesoría del reino de los cielos, es esa oración, esa comunión con el Señor. ¿Qué estás esperando? ¿Qué, qué estás esperando realmente que el Señor tenga que hacer para que Llamar tu atención, porque tú estás pensando en el Dios dinero, que realmente es el Dios vivo y de poder. Claro que Él te está bendiciendo, claro que Él te va a dar cosas. Por mi parte busco una vida eterna con mi esposa y nuestros familiares y mis compañeros de, de, de, de trabajo compañeros, las personas que están alrededor mío ese es mi gran anhelo ese es mi anhelo, esa es mi fe y, y como le decía Pablo una vez más a, a la iglesia de Éfeso y perseveren en oración por todos los santos pero aquellas personas que no quieren ¿qué podemos hacer? no podemos llamar eh, podemos llamar esa línea de asesoría vamos a decir Señor por favor uh, te pido por, por este familiar por este hermano en la fe, por esta persona que no te conoce en él Señor sacale esa línea de confort Señor que realmente te conozcan y esa es nuestra fe que, que ellos también algún día van a reconocer al Señor, van a estar uh, quebrantados por el Señor van a decir Señor yo fallé porque no escuchaste tiempo porque no los escuché y así me pasó a mí hace uh, mucho tiempo, mis hermanos de Cristianos en la Gloria. Yo decía, Señor, ¿por qué no escucha a tal, a, a, a tal hermano, a tal hermana? Uh, hubiera hecho las cosas diferente. Y el Señor hoy en día me dice: Pues yo te hablé muchas veces, pero no, querés, no quisiste hacer caso. Y hoy veo reflejado a muchas personas que, como me pasó a mí, que hablaba, que uno le, le hablaba, le hablaba, le hablaba, le hablaba, le hablaba, pero. No, oídos sordos, hacen, hacen omiso a lo que uno les está diciendo. No es uno, es el Señor a hablando a través de uno. Y, y siempre este, Mateo 15:8, que este pueblo me duele rabios, de labios, pero su corazón está lejos de mí. Así lo decía el profeta Isaías un pueblo que únicamente dice profesar y alabar y ir a estas a estas iglesias viendo estos shows realmente la gente no está en esa línea de asesoría con el, de los reinos los Cianos, mis hermanos y es algo que yo le pido al señor que también saque esas iglesias de ese confort y si hay que y si yo digo yo no soy nadie para mandarte señor no soy nadie soy otro mortal otro pecador señor pero yo digo, Señor, son, son esas ovejas, Señor, que se están perdiendo y, y únicamente quieren un show. Pero no quieren la presencia tuya, Padre. Y es por eso que le pido al Señor, Señor, haga tu hágase tu voluntad porque son tus ovejas, son tus hijos. Y cada día yo me tra trato de mejorar, tratando de ser un mejor, un mejor ser humano, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre. Tantas cosas que me falta mejorar, pero estoy asistiendo, asistiendo a esa línea de asesoría de esa oración. Y también la, la con, congregarte es, es, también es sano y recibir palabra. Y una vez más, que no te pase lo que dice, o sea, que este pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento y que cuando tú conozcas realmente la palabra de Dios, la entiendas, la comprendas, dice, tú digas realmente esa, ese, ese varón de Dios o esa mujer de Dios, eh, es, es palabra del Señor, no es palabra de hombre. Y ahí vas a comenzar a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si esa persona que está en ese altar púlpito, como tú lo llames, me está predicando, es verdad, o por medio de, de esa red social o algo, no sé qué, me está diciendo la verdad. Y cuando te acudes a esa línea de asesoría, mis hermanos escuchados en la gloria, realmente el Señor quiere hacer lo sobrenatural. Él es el nombre poderoso de su nombre. Él es hermoso, maravilloso. No hay Dios tan bueno como Él. Y lo cada día, cada día lo vemos. Cada día sentimos su presencia. Cada día vemos lo sobrenatural. Y le damos la gloria y la honra al Señor. Tantos anhelos que uno tiene, mis hermanos. Pero cada vez que yo, yo, yo este hijo de Dios, este siervo de Dios, le pide al Señor, digo, Señor, ante todo, yo primero lo pongo así, lo espiritual, después lo material. Pero antes de lo espiritual, yo le pido perdón, por toda, como yo lo digo, esas borras que uno hace. Tiene per, ese perdón del Señor, pido que me perdone, le pido lo espiritual, ya a tiene lo material y lo material, que el Señor sea haciendo su voluntad de acuerdo a lo que va, lo voy en lo espiritual en mi transform en, cuando hablo en lo espiritual que haya ese cambio en mí y haya esa transformación en mí en el nombre poderoso de Jesucristo y es por eso que cada día veo su gloria cada día quiero mejorar más mejorar más yo creo que de 1 a 10 yo llevo creo que un 0.5 un 0.1 creo que me, me falta 99.9 por la misericordia del Señor estamos aquí dándoles buenas nuevas de rey en los cielos y le agradecemos al Señor porque nos ha escogido para transmitir esa palabra para que yo sé que el Señor te quiere bendecir yo sé que tú quieres cosas materiales que quieres ese trabajo, quieres esa empresa quieres ese ascenso pero para que el Señor pueda darte eso ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estás con esa línea de asesoría de Reino de Cielos? ¿Realmente esa, esa, esa oración está siendo de corazón para que tú recibas ese consuelo, esa paz y ese amor? ¿Lo estás haciendo? Sea honesta contigo mismo. Sea honesta. Sea honesto contigo mismo. Y di, no estoy haciendo honesta con el Señor. No estoy haciendo honesto con el Señor. Estoy fallando. Y es por eso que no veo. Mucha gente, y yo lo hablé en otra misión uh, aquí en Bogotá, Colombia, lo hago en Bogotá, Colombia únicamente. Eh, algunas personas no, no, no quieren pagar el transporte, tienen plata, pero no quieren pagar el transporte. Y después la gente, yo digo, señor, la gente se queja que no tiene plata. Y el señor me responde, porque me están robando. Y después dicen que yo soy injusto, pero me roban a mí y ellos creen que le están robando un hombre que el dinero no les alcanza, ¿por qué? porque me están robando pero si sí tienen plata para un celular pero si sí tienen plata para drogas pero si sí tienen plata para cerveza si sí tienen plata para ver pornografía si sí tienen plata para hacer esas cosas que no le agrada al Señor Entonces el Señor dice como, que okay, esto es como que mis, mi pueblo como que no entiende hoy. Dice que yo soy injusto, pero no ven sus propios errores. Vemos como esta generación que le llaman la, entre comillas generación de cristal, que porque no hacemos lo que ellos dicen, se sienten victimarios. Y ellos no, no están asistiendo a esa línea de asesoría. Ellos creen que ay, yo si no hacen a mí estarán siendo racistas están yendo contra mí pero porque yo tengo que hacer lo que tú, lo que él, lo que, que esa persona quiera hacer tú eres un hombre o una mujer yo me baso en la palabra de Dios eso fue lo que creó Dios un hombre y una mujer el hombre el Señor no, no, no te estoy juzgando no te estoy criticando Dios creó un hombre y una mujer y para qué? Se necesita un hombre y una mujer. No se necesitan dos hombres. No se necesitan dos mujeres. Un hombre, una mujer. Esa es la, la base de Dios. Una familia, un hogar. Cristo Jesús estuvo con un hombre y, y una mujer de padres. José y María. Ese fue el fundamento. Un hogar. El hogar es el fundamento, la familia. ¿Qué hay familias de familias? Sí, señor, porque no atienden a esa línea de asesoría. Porque prefieren más las cosas del mundo que lo de Dios. Una vez más, una obra por, una obra por ellos. Más no podemos hacer. El señor va a obrar en su momento como obró contigo, obró conmigo. Pero todo a su momento, todo a su tiempo. Podemos estar contentos porque Dios siempre oye la oración, mis hermanos de Cristianos en la gloria, como lo hemos hablado aquí en este, hablando con Jesús propios de aquellos que se le acercan con, mira, esta es una palabra maravillosa, con humildad. Cuando nos ponemos contentos que, que siempre va a escuchar las oración es porque somos humildes, y es lo que quiere el Señor. Ya seamos humildes. Es algo que yo le pido todos los días al Señor, mis hermanos, que nos dé Mucha humildad Mucha humildad Mucha mansedumbre Porque vemos muchos Muchas personas Que le sirven al Señor Que les falta humildad Les falta Con todo respeto Pero les falta No hay humildad Ahora yo digo El Señor por su misericordia lo puede hacer Pero el Señor escuchará esas oraciones de esas personas si no hay humildad porque en la casa son unos si trabajas son otros si están trabajando son otros en el templo son otros en la calle son otros bueno, aquí, aquí, aquí estamos jugando yo creo que están jugando que, que esa línea de asesoría es la línea de asesoría del infierno más no del reino de los cielos porque el reino de los cielos es claro Tú eres frío o caliente, porque el tibio lo vomito. Te lo dice el Señor. Y el Salmo, en el Salmo capítulo 4, versículo 3, el salmista nos dice, sepan que el Señor honra al que le es fiel. Y aquel que es fiel, mira lo que dice, el Señor me escucha cuando lo llamo. Si tú eres fiel, si tú eres honesto, no eres, eh, si tienes vanagloria, si tienes, eres pedante, créeme lo que... No es el Dios, de, el Dios de Dios, el Señor de señores que te está escuchando. Es el otro Dios que te está manipulando. Y las consecuencias las vas a ver muy pronto. No es que te lo, te, te lo esté deseando, pero es lo que va a pasar. Entonces, sintoniza bien. ¿A qué línea estás llamando? ¿A qué esa línea, esa línea de asesoría que está llamando? ¿Si es la de Reino en los Cielos? o es el del, del agua de fuego porque el, el, la línea de, de asesoría del reino de los cielos es clara necesitamos gente humilde gente que ore con, de corazón ¿para qué? para que podamos darle consuelo, amor y paz lo dice la palabra no lo digo yo lo dice el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo Él es claro Él sabíamos que íbamos a fallar ese precio, pero que esto no se tome como un deporte, mis hermanos. Seamos claros y concisos. Y por eso, una vez más, cuando Pablo le decía a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, versículo 18, que le decía oren en el espíritu, oren en el espíritu en todo momento. Con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Efeso manténgase en alerta, porque el enemigo quiere que esa línea de asesoría de reino de los cielos, como que eh, cuando tú estás sintonizando una, emis una emisora o un canal, a veces hay como una interferencia. Esa, esa, esa línea del, del, de, de, del agua del fuego de Satanás del diablo quiere meterse diciéndote, no, oh, si aquí estamos en reino de los cielos y te están hablando de, no, no, no tú no necesitas. A orarnos, de, orarnos de corazón ¿sí? Puede ser pedante Puede ser pedante, tranquilo Aquí te, no, no, no importa Aquí, eh, pues sí damos amor Y a veces paz Pero no, tranquilo, hagas lo que tú puedes hacer O hagas lo que se te dé la gana No, no, no, aquí, este está, aquí Pablo le está diciendo bien claro A través de, a, a través de Pablo el Señor le está diciendo a través de Pablo a la Iglesia de Éfeso. mira, mira lo que dice: Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Esas peticiones, Señor, transforma tu pueblo, Señor. Cuida de los niños de la juventud, Señor, porque se están perdiendo. Y esos ruegos, en esas peticiones, esos ruegos, Señor, mira cómo estamos, Señor, padre amado. Manténganse en la alerta y perseveren en oración. El Señor te está diciendo, estén alertas como esa alarma cuando hay fuego pa, pa pa pa pa pa mantente alerta mantente alerta porque estamos en tiempos posteros tiempos que realmente la iglesia se está mejor, te, mejor dicho desviando la iglesia no sabe realmente dónde está la iglesia está en entretenimiento pero no está eh, escuchando la palabra de Dios ¿Quiere ir a un concierto De unos salmistas Entre comillas No todos Pero tú le preguntas Sobre la Biblia Y pocos te van a responder La voluntad de Dios Mis hermanos, ya para ir terminando La voluntad de Dios Mira lo que nos dice el salmista En el capítulo 40 Versículo 8 Hacer tu voluntad Dios mío, me agrada, tu, la, tu ley la llevo dentro de mí, te lo repito. Salmo 40, versículo 8 nos dice, Hacer tu voluntad Dios mío, me agrada, tu ley la llevo dentro de mí, tu ley la llevo dentro de mí. Cuando tú acudes a esta línea de asesoría, tú vas a hacer la voluntad de Dios no la voluntad tuya. El Señor es claro, conciso. Y te está diciendo, haz mi voluntad. El Samita está diciendo aquí, tu ley la llevo dentro de mí. Y cuando tú acudes y estás entendiendo y estás escuchando esa asesoría del reino de los cielos, ya sabes que es lo bueno, que es lo malo, a ir a ese lugar no me conviene. Allá me van a retirar de realmente de la verdad, del camino y de la vida, y de una vida eterna. Tú no quieres shows, tú quieres una vida eterna, tú quieres tu salvación, tú quieres que tu alma sea libre. Y al hacer la voluntad del Señor a muchos no les gusta, y es lo que quiere el Señor, un pueblo que haga su voluntad gobiernos que hagan su voluntad pero no lo estamos viendo mis hermanos de cristianos en la gloria ya para ir terminando Mateo 6 10 en esa oración del Padre nuestro que dice venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo hágase tu voluntad Señor como en la tierra en la tierra como en el cielo, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. Que sean tus decisiones, Señor. Y que en esta línea de asesoría, Señor, seamos escuchándola hasta, tu, hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Y estemos en una eternidad con, contigo, amado Rey. Es lo que quiere el Señor, iglesia. Dios es bueno. Maravilloso. Y si tú comienzas a tener esa oración, a orar de corazón y ser humilde, créemelo, que tu vida va a ser transformada, que tu vida va a ser diferente, que tu vida va a ser muy especial en Cristo Jesús. No lo digo yo, lo hizo el Señor. Lo único que te puedo decir es que soy testimonio de lo que el Señor ha hecho conmigo. Y le doy la gloria y la honra al Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas obrando en esta Colombia querida, en nuestros gobernantes, Señor Padre Celestial, que sea obrando en nuestros familiares en el nombre poderoso de Jesucristo. Obra en nuestros amigos, nuestros vecinos, en nuestros enemigos, Señor, Padre Celestial. Aquellos que nos tienen envidia, Señor, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas obrando en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Te pido por esa asesoría, Señor, de esa línea de asesoría del reino los cielo, Señor, que ellas sean escuchándolo, Señor. Y cuando comiencen a escuchar realmente a ese Dios vivo de poder, Señor, Padre Celestial, tú comiences a obrar en ellos, amado Rey y comienza a haber una transformación en ellos y que ellos y su casa van, van, te van a servir señor y que ellos y su casa señor van a ser esa luz esa sal en el mundo para celestial en el nombre poderoso de Jesús amado rey poderoso señor te damos gracias señor por esta vi, por esta fin de semana por por todo lo que tú nos das para celestial por la comida por nuestra cena por tu empresa por todo lo que tú le estás pidiendo al señor en este momento Padre Celestial, bendícelo, Señor, por esta sanidad, Señor, que te están pidiendo en el nombre de Jesús, Señor. Y Padre Celestial, te damos gloria y honra y poder, Señor, porque tú cada día, Señor, eres un Dios fiel, eres un Dios bueno, Señor, que cada día vemos tu misericordia y tu gracia, Señor, y que esa gracia que tú nos das, esa gracia nos estás dando, Señor. Ante todo, Señor, te pedimos por lo espiritual, Señor, que haya una transformación para amado en cada uno de nosotros, Señor, y que y que cada uno de nosotros seamos para el celestial ese gran testimonio terreno de de los cielos que seamos esos grandes, esos grandes asesores para el celestial esos grandes embajadores terreno reino de los cielos para tu gloria y tu honra, amén y amén bueno mis hermanos, este ha sido otro Hablando con Jesús Podcast siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor nos veremos en otra emisión más aquí en Hablando con Jesús Podcast el próximo domingo. Dios mediante que sea la voluntad del Señor, de nuestro director, de nuestra este productor grande y maravilloso que realmente quiere que nosotros obremos eh, y cambiemos y, seamos, y nos dejemos ser transformados y que acudamos a esta línea de asesoría del Reino de los cielos. Bueno, mis hermanos, veremos en otra emisión más aquí en Hablando con Jesús Podcast. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Popcats.